La palabra la señora Mora. Gracias, señor presidente. Eh, al señor del Partido Popular de la sección anterior le quería decir, no sé si nos ha enterado bien, que nosotros vamos a votar no al presupuesto. Llevamos presentando muchísimos vetos y hemos registrado casi 3.000 enmiendas y nosotros siempre hemos dicho que votábamos que no porque estamos en total desacuerdo con este presupuesto. No sé de dónde se saca que nosotros eh, vamos ni por asomo a, a apoyarlos. Sobre la sección 16, eh, en realidad yo no me quiero dirigir al Partido Popular, sino al Partido Socialista, que es quien eh, va a tener que transitar, como nos decía eh, la ministra, eh, en la sesión de ayer aceptar estos presupuestos para transitar a las nuevas cuentas. En la sección 16 de Interior es una sección que consolida la vulneración de derechos humanos en muchísimas materias que se regulan dentro del Ministerio de Interior, a ver cómo lo van a hacer. Es una buena pregunta, teniendo en cuenta, además, que en muchas cosas de las que vamos a comentar estamos de acuerdo, además, y hemos coincidido en muchísimos debates en la comisión. En el argumentario de la sección se hace especial hincapié en la necesidad de demanda de reforzar la seguridad para disminuir la criminalidad. Sin embargo, no hay ni una sola inversión ni partida ninguna en prevención de delito intervención social de las causas de la delincuencia ni reinserción. ¿Cómo lo van a hacer? En los programas de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, pues ahí sí que… Eh, nos alegramos de que sí que haya, eh, se haya introducido la equiparación salarial que nosotros siempre hemos defendido, pero nosotros apostamos también por un nuevo modelo de, de policía, más operativo, más, más eficaz, reformando la Ley 2/86, y para eso en el Congreso hemos propuesto la creación de una subcomisión que valore este modelo nuevo policial, donde esperemos que podamos ponernos de acuerdo independientemente de la transición de este eh, presupuesto. Eh, nos parece inaceptable que no se consoliden, que no se apueste por la garantía, como ha hecho estos últimos años el Partido Popular, de los derechos sindicales y de asociación de los guardias civiles. Espero que el PSOE esto lo pueda revertir. Respecto a los programas de instituciones penitenciarias, no nos parece más horrible esta sección porque es imposible. Y aquí sí que vamos a estar de acuerdo. Y en esta transición realmente no sé cómo van a hacer. Eh, un presupuesto que vacía absolutamente la partida de personal sanitario, de personal tratamental, de personal eh, de, de enfermero, psicólogo, todo lo que tiene que ver con tratamiento, saben perfectamente, además, por qué se está haciendo. Quiero recordar cuatro fallecidos esta semana en Andalucía, en dos prisiones, dos en Algeciras y dos en Puerto Tres, dos por sobredosis y dos por sobredosis de Mateadona, y, entre otras cosas, por falta de personal médico. Cuando este presupuesto está vaciando de personal las plantillas sanitarias, ¿cómo vamos a hacer esta transición? Me gustaría saber, con los, los problemas que hay, cuando además se rebaja hasta en 3 millones la, la partida de conciertos sanitarios. Es decir, directamente se va a dejar de pagar a las comunidades autónomas la asistencia sanitaria en eh, la sanidad especializada. Ustedes saben perfectamente, porque lo hemos debatido en la comisión. El ¿Por qué hacen esto? Y es que se está vaciando el presupuesto en asistencia sanitaria para hacer una transferencia de saldo y venderla sin un duro. Nosotros estamos de acuerdo en hacer esa transferencia a las comunidades autónomas por lo que realmente vale. ¿Cómo lo van a hacer? Me pregunto yo. Respecto a los derechos laborales de las personas presas, pues no hay ni un solo duro para que las retribuciones sean mínimamente dignas. Según los sindicatos mayoritarios, lo que cobran directamente las personas presas es casi esclavista y el 71% cobra menos de 300 euros mensuales. Me gustaría escuchar eh, algún compromiso por parte del Grupo Socialista de cómo van a hacer, al menos en el estudio de las cuentas del 2019, para revertir esta situación. Respecto a migraciones y asilo, que se me va acabando el tiempo, esta sección es muy, es muy larga. Eh, aquí se, eh, eh, se sigue apostando por eh, una aplicación de políticas racistas y xenófobas. Eh, vemos que hay una gran diferencia, desde luego, entre abandonar a personas en devoluciones en caliente en el Estrecho o acoger el acuario. Obviamente hay una gran diferencia, pero me gustaría saber qué van a hacer con los CIE y con lo que se destina a los CIE-CIE que hay que cerrar, ¿Qué se va a hacer para gestionar lo, lo, lo, las primeras acogidas cuando van a venir muchas más personas a nuestras costas? Y lo sabemos ya. Y que no se vuelva a repartir Archidona? ¿Qué vamos a hacer con protocolos que no tienen que ver con el presupuesto para que personas vulnerables como menores o víctimas de trata no acaben a los CIE? ¿Y qué van a hacer, por ejemplo, con la OAR? Váyate Vaya terminando, aquí? señoría. Voy terminando, señor presidente, con... Eh, eh, la oficina de asilo-refugio, que está absolutamente colapsada, con más de 40.000 eh, peticiones pendientes, cuando la dotación presaria es absolutamente insuficiente para salir de, de este problema. Este presupuesto no es aceptable, no es aceptable, no podemos aceptarlo. Lo que querríamos saber, y además supone una consolidación en vulneraciones de derechos humanos, sabemos que en algunas cosas nos podemos poner de acuerdo. Lo que nos gustaría saber es, en todo esto, que nos parece aberrante en esta transición cómo lo van a hacer. Gracias. Gracias.